heridas que en mi corazón, la busqué por aquí por allá, y no hay jamás el remedio. Solamente un amor, solamente un amor, que me hace de verdad, sanar este Busco un amor que me ame de verdad Sanar este dolor Solamente busco un amor que me ame de verdad Sanar este dolor Solamente un amor Solamente un amor Que me ame de verdad Sanar este dolor Sí